Hola, soy Carlota de ONIA y no te puedes perder esta edición de la Real Academia del Marketing. ¿Por qué? Porque he redefinido todo el concepto. Quiero daros más información, quiero captar vuestra atención de forma súper potente. Entonces, hoy voy a comenzar con las landing pages. Os voy a explicar qué son, para qué sirven, cómo hacerlas, tips para hacerlas de forma súper efectiva y os voy a dar ejemplos, así que ¡no os lo perdáis! ¿Qué es una landing page? Muy sencillo, es una página de aterrizaje, consiste en una página de tu web que tú escribes de forma que sea súper atractiva y que seduzca a todos los visitantes que tú atraes hacia allí. ¿De dónde puede venir este tráfico? ¿De campañas de publicidad, por ejemplo? ¿Las que haces en Google Ads, en redes sociales o en OniAd? Porque a estas alturas espero que ya estés haciendo campañas en OniAd para anunciar tu negocio. Regístrate, es gratis. Después de este pequeño spam que he hecho en el vídeo... Vamos a seguir. ¿Para qué sirve una landing page? Bien, pues como os decía, es para aunar todo el tráfico de estas páginas web y convertir, conseguir leads, conseguir datos de contacto de las personas que crees que pueden ser futuros clientes. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipos de landing pages existen? Pues existen páginas de aterrizaje que están orientadas a la suscripción, es decir, a conseguir contactos que se suscriban a tu newsletter o a tu boletín periódico. También hay páginas que están orientadas a vender. Entonces, esto suele ser lo más común en tiendas online, lo que tú quieres conseguir es que todas las personas que visiten esa página, esa landing page, compren, lo tienes que orientar a la venta con CTAs atractivos. DTA son las llamadas a la acción, podéis buscarlo en otro de los vídeos de la Real Academia del Marketing, que doy la definición allí. Y también puedes hacer, como decía, landing pages cuyo objetivo sea informar. Informar de algo que tú quieras comunicar a tus clientes y puede ser, por ejemplo, que tú mandas una newsletter a todos tus contactos y te interesa dar toda la información en tu web para que desde allí te llamen. Eso sería de contacto. Das información y además pones tu número de teléfono y un botón directo a que te llamen. Pues con este tipo de landing page lo conseguirías. Siguiente paso, ¿cómo hacer una landing page efectiva? Lo primero que tienes que tener en cuenta es el titular, tiene que ser un título atractivo. Segundo paso, esa landing tiene que estar sin ninguna distracción, es decir, todo tiene un objetivo, ¿en tu caso qué es? Vender, muy bien, pues orientada a la venta, que la gente no se distraiga, que los visitantes hagan y cumplan con el objetivo que tú habías establecido para esa página. Puedes utilizar imágenes, pero por ejemplo, porque una imagen ya se sabe que dice más que mil palabras, que sean cosas claras, imágenes, vídeos, lo que sea, pero que convierta. Tienes que estudiarlo bien. No te olvides de hacer test A-B. El paso número 3, probar qué funciona mejor. Hazte dos opciones de diseño y cambia pequeñas cosas. Explico muy bien qué es un test A-B en uno de los vídeos de la Real Academia del Marketing. No te lo pierdas. 4. Botones y con tu acción efectivos, es decir, tienes que poner Cosas que llamen la atención e inciten al usuario que está visitando esa landing a realizar la acción objetivo, ¿vale? Puedes utilizar CTAs eficaces como por ejemplo pruébalo ahora, hazlo ya, cómpralo... Y, súper importante, tu objetivo principal es captar contactos. Entonces no puede faltar un formulario. Ahí puedes añadir los campos que realmente te interesen. Pues desde el nombre, el teléfono, el correo electrónico, la dirección, esto es lo que tienes que estudiar y ver qué es lo que más necesitas. Y por último te doy un tip que suele funcionar genial. Cuando lo que quieres es captar contactos, siempre tienes que intentar tener en tu landing page un incentivo. Por ejemplo. Eh, regístrate en este formulario y te regalamos un ebook, te regalamos esta guía, eh, tendrás el contenido que más te interesa para hacer X. Estos son los tips que yo te recomiendo para que tu landing page sea efectiva. Y ahora os vamos a poner una serie de ejemplos que van a aparecer por aquí para que lo veáis bien ¿vale? Bueno, y eso es todo. Cualquier duda que tengáis sobre las landing pages, no dudéis en poneros en contacto con nosotros y sobre todo, dejadnos comentarios para saber qué opináis del vídeo, ¿vale? ¡Os esperamos!